Voy a intentar explicaros cómo subir un vídeo a YouTube, cómo trabajar con ese vídeo y trabajar con nuestras listas de reproducción. Mirad, yo ya estoy logueada dentro de YouTube, lo sé porque tengo aquí mi fotito y eso significa que aunque estoy dentro de YouTube he iniciado sesión. Voy a pinchar en la flechita que es con la que subo todos los vídeos. Me aparece este cuadro de diálogo en el que puedo seleccionar un vídeo de mi biblioteca del PC o del Mac para subir un vídeo o importar fotografías de Google Fotos para crear un vídeo con él o puedo emitir en directo. La emisión en directo se configura desde otro sitio también, es necesario configurarla desde el canal, pero que sepáis que podéis emitir en directo con YouTube a través de vuestra cámara web y así pues en un momento dado si hay algún alumno que está enfermo en casa o en el hospital y queréis emitir en directo la clase, pues podéis hacerlo. Podemos subir los archivos de vídeo porque estén alojados dentro de nuestra biblioteca o en un USB o donde lo tengáis archivado, simplemente pinchando o arrastrándolo de una carpeta que ya tengamos abierta yo voy a hacer clic y abro mi equipo voy a seleccionar un vídeo y le doy a abrir automáticamente me aparece el cuadro de diálogo de subida, aquí me aparece que está subiendo el vídeo y aquí el porcentaje de subida que lleva. Luego empezará a procesarlo. La barra de estado me indicará cómo va. La rapidez o la velocidad en la que suba el vídeo va a depender de vuestra conexión a internet y vuestro PC. Mientras que sube el vídeo puedo ir trabajando en la información básica. Puedo cambiar el título, añadir una descripción y si os acordáis este es el apartado donde vamos a añadir las etiquetas. Yo ya tengo configurado que en mi canal, en mis vídeos, se añadan las etiquetas de educación infantil, formación y profesorado. Pues puedo seguir añadiendo aquí etiquetas y por ejemplo voy a poner C. Pedro Duque. Recordamos que las etiquetas se separan con comas. bueno Comprobamos que el proceso ha terminado, ha terminado de rescatar el vídeo y está listo para ser publicado. Si vemos aquí está todavía en borrador, no se ha publicado. En este desplegable de aquí voy a configurar la privacidad de mi vídeo, por defecto me va a aparecer público porque es así como lo dejé configurado cuando personalice el canal, pero si por lo que sea en un momento dado quiero cambiar esa privacidad lo puedo hacer desde aquí. Desde el gestor de vídeos puedo cambiarlo a posteriori si me hace falta. Esto se puede modificar constantemente. Despliego y aquí lo puedo hacer oculto, privado o programado. Ocultos eh, lo que permitiría es enviar el vídeo a unas personas concretas con unas direcciones concretas. Por ejemplo, si quiero que un vídeo solo lo vean los padres, de mi clase, pues añadiría este vídeo, les enviaría la URL a los padres de mi clase y solo ellos la podrían ver. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa URL puede viajar es decir que a su vez los padres de mi clase se la pasan a otras personas, a los abuelos a los tíos y esto se si habrá más personas de las que yo en un principio tenía previsto. Entonces mucho cuidado con estas cosas, pero oculto sería que el que acceda a mi canal no ve el vídeo y tan solo si les he enviado la URL pueden verlo. Si configuro mi vídeo como privado, solo yo podré verlo aunque podré compartirlo si pincho aquí, como veis aquí me da la opción de clicar y que todos los miembros del colegio Pedro Duque del dominio cipedroduque.com puedan verlo, es decir, solo a las personas que se logueen ya no es una URL, sino que estén logueadas con el dominio pedroduque.com podrán verlo no vale la URL no vale acceder a mi canal sino que tienes que ser una persona con una cuenta de correo correo de cipedroduque.com. Esto pues sería un vídeo que hemos subido y que solo queremos que lo vean personas que están en el centro. Y bueno me da la opción de notificárselo a estas personas por correo o de escribir aquí las direcciones de correo que yo quiero que vean este vídeo. Es decir, si yo tengo un vídeo de los padres de mi clase y quiero que solo lo puedan ver ellos y que en la URL no viaje por ahí, pues aquí tendré que escribir la dirección concreta de la persona que pueda acceder a mi vídeo papá .gmail .com. pues si se loguea podrá verlo sin embargo si papá .gmail .com no está logueado no podrá ver el vídeo esa es la diferencia entre oculto y privado puedo cambiar la miniatura que aparece de mi vídeo si veis siempre va a ser una captura de pantalla que haya visto youtube que puede definir tu vídeo y aquí me da tres opciones a veces ninguna de ellas coincide con lo que tú quieres por eso puedes personalizarla pinchando aquí selecciono una imagen voy a seleccionar esta que tengo dentro de esa carpeta y veis que ahora va a ser esta está marcada con un cuadradito rojo tarda un poquito en modificarse ya está y esta va a ser la miniatura que aparecerá de mi vídeo cuando se acceda a mi canal en configuración avanzada accedo a cosas que ya modificamos cuando personalizamos el canal si recordáis hemos creado que la categoría es de formación pero por si en algún momento hacéis un vídeo que sea de otra categoría lo podréis modificar aquí o un vídeo que no sea en español también si queréis modificar la, la licencia y que sea youtube estándar en este clic de aquí permitiréis la inserción de vuestro vídeo en otros sitios si está desactivado estáis desautorizando a que vuestro vídeo se inserte por ejemplo en otro, un blog de otra persona como estamos dentro de una filosofía de comunidad de aprendizaje de construir sobre las ideas de los demás pues vamos a permitir la inserción de nuestros vídeos en otros lugares y como tenemos una licencia creative commons atribución si alguien inserta nuestro vídeo en otro sitio tendrá que atribuirnos la autoría. Una vez que hemos terminado le damos listo y nos dice que en nuestro vídeo ya está disponible en esta URL. Siempre puedo volver a editarlo pinchando aquí o también puedo ir al gestor de vídeos. Si veis el gestor de vídeos está dentro del Creator Studio que ya vimos en el vídeo anterior y estamos en este apartado de aquí, aquí voy a poder trabajar sobre todos los vídeos que tengo subidos al canal y puedo seleccionar varios a la vez y cambiar pues la licencia de todos de un solo clic sin tener que ir uno a uno, los puedo editar y puedo trabajar para hacerle mejoras, pincho y veis que aquí me aparece pues que puedo hacer una corrección automática del vídeo, estabilizarlo, incluso recortarlo si hay una parte que no me interesa, ponerle algún filtro, hacer un efecto de desenfoque, esto nos interesa sobre todo cuando en los vídeos aparecen niños y no queremos que aparezca, pues puedo desenfocar las caras o puedo desenfocar de forma personalizada. Siempre puedo volver al vídeo original o guardarlo como un nuevo vídeo porque quiero tener una copia o guardar todos los cambios que he hecho. Una vez que hemos terminado de trabajar sobre las mejoras del vídeo puedo también hacer mejoras sobre el audio o volver a la información y configuración la que puedo cambiar de nuevo pues eh, la miniatura o eh, el título del vídeo, modificar todo lo que en un principio habíamos puesto sobre la licencia, sobre la categoría. Voy a pinchar de nuevo aquí en este apartado vídeos donde me va a salir todos los vídeos que tengo subidos al canal y quiero que veáis aquí este apartado de aquí que dice incluye contenido protegido por derechos de autor. Si pincho sobre él, me aparece este cuadro de diálogo en el que me están avisando que hay una canción, en concreto esta de aquí que he utilizado, que tiene derechos de autor, que hay un reclamante en el nombre de Walt Disney Records que dice que ese, esa canción es suya y que por lo tanto si recibo ingresos de ese vídeo pues irán para, para el reclamante. Puedo eliminar la canción o impugnar la reclamación. Si acepto seguir teniendo el vídeo dentro de mi canal pues acepto que el reclamante reciba los ingresos que se realicen con el vídeo. Los ingresos eso siempre son con publicidad aunque yo tengo marcado que no tengan publicidad mis vídeos esta persona bueno en este caso Walt Disney Records puede insertar anuncios dentro de mi vídeo, antes de mi vídeo, durante o después de mi vídeo y los ingresos irán para él. Nuestro consejo siempre es que utilicéis música libre de derechos de autor para evitar estas cosas. Visto el apartado de subida de vídeos y de la gestión de los vídeos vamos a las listas de reproducción. Una lista de reproducción es un conjunto de vídeos que pongo en una carpeta por así decirlo para que se reproduzca, ya sea porque he hecho una carpeta o una categoría. Yo si veis aquí tengo diferentes listas de de reproducción, una que se llama vídeos de prueba, otra tutoriales, play playposit y uno que he llamado lista de reproducción nueva. En este botón de aquí puedo crear una nueva lista de reproducción y aquí si tengo muchas listas de reproducción puedo buscar una en concreto las tengo catalogadas desde la más reciente a la más antigua pero puedo cambiarlo esta lista de producción es privada y estas que tienen una bolita del mundo son públicas, si quiero cambiar esta lista de producción de privada a pública siempre edito y ahí la modifico pincho en el lapicero que me sirve para editar y aquí en la rueda de engranaje, aquí cambio la privacidad de la lista, puedo hacerla pública, oculta o privada como en los vídeos puedo añadir una descripción a mi lista de reproducción en la que diga que esta lista es una prueba para un video tutorial o lo que yo quiera, que haga referencia a mi lista. He pinchado fuera simplemente para ver que, que se actualiza y si le doy el lapicerito, siempre paso por encima, le doy el lapicerito, puedo editarlo. Puedo añadir más list, más vídeos a esta lista de reproducción. Y veis, puedo buscar vídeos dentro de YouTube, buscar una URL concreta de un vídeo o subir un vídeo de YouTube. ¿Esto qué quiere decir? Que una lista de reproducción no tiene por qué ser vídeos propios. Puedo hacer una lista de reproducción, por ejemplo, de canciones de infancia para dar los buenos días que encuentre dentro de youtube y crearé una carpeta una lista de reproducción que se llame canciones de los buenos días y en ella tendré todas las canciones que yo haya encontrado que me interesen de youtube no tienen por qué ser míos. Cierro esto, si pincho en estos tres puntitos de aquí puedo eliminar la lista de reproducción porque no me interese, añadir todos estos vídeos a otra lista, pues eh, quiero que todos estos vídeos estén también en tutoriales interesantes. Yo que no sé por compaginar y traducir la información de la lista de reproducción que de momento no nos interesa. Si pincho en la foto y voy al Creator Studio, puedo volver al gestor de vídeos y a las listas de reproducción que era donde está. Vamos a crear una nueva lista de reproducción, la voy a llamar prueba, aquí la puedo hacer pública, oculta o privada, la voy a dejar pública y la voy a crear. Voy a añadirle vídeos, editar y aquí en este botón de aquí añadir vídeos. le voy a pedir a Youtube que me busque los tutoriales del C. Pedro Duque y le voy a decir que añada este vídeo y pulsando la tecla de mayúsculas le voy a pedir me añada 3. Ya los tengo ahí. Y ahora lo que puedo hacer es cambiar el orden. Si yo quiero que este vídeo esté el primero, pincho y sin soltar, lo traslado arriba del todo. Y así organizo mi lista como yo quiera. Si decido que este esté el último, pincho y sin soltar, lo coloco al final. Una vez que tenga creada mi lista de reproducción, puedo compartirla. Y esta es la URL para poder compartirla con otras personas. Si quiero insertarla, de aquí y este es el código HTML que tendré que introducir, ya sea en mi site, en mi blog, para poder insertarla o la puedo enviar por correo.